En este vídeo vamos a hacer cálculos típicos de combinatoria. Para ello debemos tener en cuenta que la tecla NCR nos permite calcular las combinaciones y la tecla NPR, las variaciones sin repetición. Empezamos calculando factoriales. 5, la factorial está aquí, en amarillo, 5 factorial, y nos da 120. Vamos a intentar calcular 70 factorial. Nos dice que hay un error de cálculo. Vamos a ver por qué es eso. En muchas calculadoras como esta, el número más grande que admite es uno de 100 cifras. Vamos a ver 69 factorial cuántas cifras tiene. Pulsamos y vemos que esto está multiplicado por 10 a la 98. 69 factorial ya tiene 99 cifras. Por eso, 70 factorial no lo calcula. Y ahora vamos a hacer una cuenta con una fracción que también es muy típica de los cálculos combinatorios. Nos vamos a la parte de abajo, 3 factorial, que es 6, y por 5 factorial. Y obtenemos el resultado de 5.040. Ahora vamos a efectuar cálculos de variaciones sin repetición. Bueno, pues para ello tenemos que escribir el número de elementos. Tenemos que pulsar la tecla NPR y decir de cuántos cogemos las variaciones, de 5 en 5. Ahí tenemos el resultado. Vamos con otro. 10 y cogemos variaciones de 3 en 3 y nos da 720. Bueno, y ahora vamos a efectuar este cálculo que es el mismo que este de aquí. Vamos a ver. 10 factorial lo dividimos entre 7 factorial nos tenía que dar 720 hemos pulsado un poco de más ahí lo tenemos y las variaciones de 12 elementos tomadas de 12 en 12 pues debería ser la factorial de 12 vamos a verlo aquí tenemos este número y ahora vamos a calcular la factorial de 12 Y nos sale el mismo. Nombre. Vamos a pasar ya a cálculos con números combinatorios. Se hace exactamente igual. 10, ahora pulsamos la tecla NCR, de 3 en 3. Variaciones de, combinaciones de 10 elementos tomados de 3 en 3. Da 120. Combinaciones de 10 elementos tomados de 7 en 7. Que debería dar lo mismo, efectivamente. Vamos a hacer este cálculo, que es la manera de expresar en factoriales est estos cálculos que acabamos de hacer. Escribimos 10 factorial, y debajo escribimos 3 factorial, y el número que le queda a 3 para llegar a 10, que es 7 factorial. Y de esa manera estamos también calculando, perdón, hay algún error, no hemos puesto el signo por, lo ponemos... Y ahí tenemos 120. Y vamos a ver cuánto nos dan las combinaciones de 100 elementos tomadas de 1 en 1. Pues evidentemente nos da 100. Y ahora vamos a ver cómo se generan números aleatorios. Tenemos dos teclas en la calculadora para generar números aleatorios. La tecla Run y después el Hashtag que generará números decimales. Y la tecla RAND que viene de Random Integer, generará números enteros aleatorios. Vamos a generar números en principio decimales entre 0 y 1. Para ello pulsamos RAND y cuando pulsamos igual nos genera un número aleatorio. Volvemos a pulsar otro. Cada vez que pulsamos nos da un número aleatorio. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con RAND int Como está en rojo tenemos que pulsar la tecla alfa. Y aquí le tenemos que decir cuál es el primer número, por ejemplo, 1, y hasta qué número llega, hasta el 6. Vamos a generar números aleatorios del 1 hasta el 6. Por ejemplo, esto podría significar tirar un dado de 6 caras. Pulsamos, nos sale, cada vez que pulsamos nos salen números aleatorios.